Muy buenas amigos amigas, bienvenidos a Tozy Game Channel Perdonadme si me encontráis un poco triste o desganado No os preocupéis, ya volveré con más fuerza Pero sí que hay, not hay noticias que hay que tocar, por supuesto Sobre todo porque mucha gente cree que Activision todavía no ha sido comprada por... No, no, no eh, perdona, estamos a 7 de julio y si nos vamos a el 11 de mayo, oficialmente el 11 de mayo, igualmente es una cosa inevitable, por mucho que eh, se empeñen en decir no, pero será para el 2023, sí, será para el 2023 vamos a ver los juegos de, de entrada que van a caer si sí, o si sí, en el Game Pass por la simple razón de que son de Xbox el Call of Duty Modern Warfare 2 para la nube, para la consola y para PC lo mismo también para Call of Duty Vanguard, el Call of Duty Cold War, ahí en Game Pass gratuitamente, Call of Duty Modern Warfare, el primero, Call of Duty Modern Warfare, eh, todos para la nube, consola y PC, el Call of Duty Black Ops, Call of Duty Warf, oh, Wars. 2 Call of Duty bueno, otro Call of Duty es que no, es que no lo leo bien, pero vamos eh, Call of Duty Model Warfare Modern Warfare, eh, Modern Warfare eh, Black Ops 3 eh, Call of Duty Black Ops 3 eh, lo de zombies este juego me lo había comprado realmente hace poco, pero bueno, bienvenido a ¿sí? Precisamente por lo de zombies, ya sabéis que me encanta matar zombies. Me recuerda mucho a... Me descargo y me defogo con, con ellos. Call of Duty, Avancer, Warfare y Call of Duty Ghost, que también es Gold Edition. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos el Crash Bandicoot 4, el Crash Bandicoot Racing, otro Crash Bandicoot, el Spiro, también tenemos Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 y el Tony Hawk Pro Skater 5. También está Sekiro, sí señores, Sekiro para la nube para la consola y para pc y también tenemos prototipo 1 y prototipo 2 el 1 no lo llegué a jugar el 2 me lo pasé y es un juego bastante bastante bueno bastante divertido yo lo llamo un poco el Spider-Man, el prototípedo, por lo que vi, porque se me iba saltando ahí de edificio en edificio, agarrándote con una especie de biomaza que se alarga, y digo yo, ya está, el Spider-Man con cuchillas. Eh, mucho mejor que el Spider-Man. Pero aquí tenemos también a Spider-Man, ojo, porque tenemos Transformers, otra de Transformers, Transformers Fall of Cyber... Eh, Siebel, no sé qué no, sé, no, no, no se puede leer bien tenemos el Marvel Ultimate Alliance tenemos el Marvel Ultimate Alliance 2 tenemos el Deadpool Deadpool las Tortugas Ninja nuevamente el Guitar Hero el Guitar Hero ojito con eso eh, este no, no es que no lo es los Skylanders cuatro Skylanders no, por lo que veo luego tenemos aquí eh, uno que se llama C Metro Wars Dimensions y luego tenemos King Quest, tenemos el Overwatch tenemos el Diablo 4 tenemos el Diablo 3 y el Diablo 2 esos son todos los juegos que a partir de ya prácticamente entran en vuestro game pass e irán entrando irán entrando en otro en otra noticia que he visto ya referente a playstation dicen las ediciones coleccionistas de God of War Ragnarok no traerán el juego en disco. El, Steve Bull, el, el Steelbook, el librillo de, eh, que acompaña al videojuego, se quedará vacío. ¿Por qué? Eh, aquí tienes toda la información sobre las ediciones especiales. Muy bien, va, muy bien. Buen trabajo, Hobby Consolas. Como los años 90, ¿eh? ¿Queréis, queréis ver una portada de ya de cómo iba esta gente ya ¿eh? si, esta gente siempre han sido unos vendidos siempre solamente hablan bien de la compañía que les, que les pague ya está no es siempre ha sido así y bueno no, no explica muy bien dice que la colección vendrá en una caja metálica con los diseños del oso y el lobo pero sin el disco de juego en ningún lado, pero ni qué decir tiene que el juego se lanzará en formato físico como de costumbre, y por qué no lo pone, y podrás comprarlo tanto para la Playstation 4 como la Playstation 5, en sus ediciones estándar, en tiendas especializadas a partir del 9 de noviembre de 2022, vale, muy bien, eh, ¿por qué las ediciones coleccionistas de God of War, Ragnarok... La razón por la que, ojito, eh, que, eh, que los compradores de God of War Ragnarok en sus ediciones especiales, que son las más caras, eh, las de coleccionista o las de Jotnar, se quedarán sin el disco del juego en formato físico. ¿Tiene su lógica? Pues explicará, a ver quizás no convenza a los fans. Mal empezamos, mal empezamos. Dice, y es que al parecer las ediciones especiales todavía sin precio se podrán reservar a partir del 15 de julio, serán indistintivamente de PlayStation 4 y PlayStation 5, el código impreso, un único código, debería funcionar en ambas consolas, en sus, en sus respectivas versiones según donde lo canjees o eso entendemos nosotros bravo por la, la prensa eh, o eso entendemos nosotros, bien o sea eh, lo dije en un comentario el otro día y ya no es ya es cuestión ya, de, ya no es Tan solo un problema de la prensa, que evidentemente está comprada por Sony, sino que es que la propia Sony es parca para con ellos, no, no les explica nada, eh, oficialmente si acudes a ellos oye, eh, a ver, los servicios, explica, ¿No, no, no lo hacen No lo hacen bien, no lo hacen bien, te llenan, te llenan la página de anuncios, estoy hablando de Sony oficial, ¿no? Vas a la, a la página de Sony para buscar cualquier tipo de información y es un puto caos. Es un puto caos con un montón de, de, de grandes portadas de, de, de, de juegos que, que, que le quedan y alguno que, que, no, que no conoce ni su padre pero bueno eh, eh, y sobre todo lo, lo, lo, lo típico Spider-Man eh, God of War Horizon to, todo lo, lo poco lo que tienen vamos dice de haber incluido el juego en físico tendrá, tendrían que haber producido cuatro ediciones esto solamente pasa en Sony o sea de haber incluido el juego en físico, vuelvo a repetir, tendrían que haber producido cuatro ediciones. La coleccionista de PlayStation 4, la coleccionista de PlayStation 5, la Jotnar de PlayStation 4, la Jotnar de PlayStation 5, con el correspondiente lío que eso supondría. O bien haber dejado a los usuarios de PlayStation 4 sin acceso a las ediciones especiales cosa que no ha ocurrido al final. O sea, al todos tenemos que, hay que darle las gracias. Recuerda que las reservas se abrirán el 15 de julio para las ediciones estándar. Las reservas tienen un pequeño DLC de realo. Eh, ¿cuándo, la, ¿Cuándo habéis escrito esto? El 6 de julio, ayer, a las 6, por Javier Escribano. Javier Escribano Has escrito Y perdona que, que sea así Pero no me gusta ya Esto, o sea Estas faltas de ortografía No se las permito A nadie Y mucho menos a un periodista O sea, te has comido una H Por ahí eh, ¿Dónde está? De, de de regalo, de regalo, la G de las comillas. En fin. La digital de luz, la, la coleccionista y la Jon tanto en PlayStation 4 como PlayStation 5, estarán a la venta el 9 de noviembre. Vale. O sea que la colección, eh, la edición coleccionista, por vuestro bien, eh, y para que ellos se coman mucho el coco estamos en verano tampoco tienen ganas de trabajar ent entenderlo aparte eh, saldrá para el 11 prácticamente a un mes del 2023 eh, eso si sí no se retrasa claro otra vez eh, que era para el 2021 ¿eh? bueno ahí lo dejo Ahí lo dejo, pero es importante. Luego, luego sale el profesor tal y dice, eh, pero pero como que bien, pero si ya venía retrasado... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, buenas noticias. Siempre hay buenas noticias y hay que estar atento ahí al ojo para ver cuáles son los juegos que van a llegarte o no te van a llegar porque te van a llegar estos días desde el, eh, aquí lo pone en Generación Xbox desde el día 7 al día 10 ambos inclusive estos son los dos juegos eh, estos Free Play Days, ya sabéis, los días de juego gratis donde... sí, sí eh, es que aparte del gol donde cada mes te regalan tres juegos ¿eh? Eh, hay algunos días ahí cuando ¿no? no sé muy bien cuando cuando viene esto pero cuando viene bien agradecido es y te ponen unos días de juegos gratis estos son los juegos que vais a encontrar gratis desde el día de hoy hasta el día 10 que son el Sign Road 4 Reelecte y el de Crew 2 que sabemos es un pedazo de juego de conducción y si no y si no fíjense <ríe> como muchos decían Dios mío esto es el futuro esto es el futuro precisamente con este juego en fin Sign Road 4 reelected y The Crew 2 como digo desde hoy hasta el día 10 el día 10, venga, vamos a mirar el calendario, a ver cuándo cae el día 10 estamos ahora mismo a jueves pues hasta el domingo a partir de hoy hasta el domingo, os podréis descargar Science Road 4 y The Crew 2 dicho esto vamos a seguir con, con otra noticia que me ha llamado bastante la atención y bueno no, no es que ya estoy, estoy tocando el tema de, de los televisores samsung y, y porque creo que es muy importante el, sobre todo lo de la nube y aquí los de generación xbox pues lo han probado estas son nuestras impresiones de samsung gaming hub y cloud gaming en el evento de eh, Meltdown eh, en Madrid bien vamos a ver, el día ayer 30 de julio del 2022 por supuesto qué año iba a ser ¿no? Eh, es cierto que el servicio cuenta también con otras plataformas de juego como Stadia o GeForce Now pero en el centro neurálgico de la experiencia es el servicio de suscripción de Microsoft Así como la estrecha relación que mantienen ambas compañías hace que se sienta eh, diferente. Una relación que, como nos, pro, eh, nos comentó el responsable de productos de Samsung, les ha llevado a trabajar juntos para implementar una serie de mejoras, además, que hagan el juego en la nube factible y sin fallos. Y esto es algo que... Pudimos comprobar que se cumple a la perfección. Dice, daba la sensación de que se jugaba en una consola. Recordad que Google Stadia es más potente y con menos fallos que una PlayStation 5. Porque una PlayStation 5 aparte llega a 8 Teraflops, ...y Google Stadia... ¿m? ...alcanzaba los 10... ...es cierto... ...es cierto... ...es cierto... ...que su catálogo... ...no es el más extenso... ...y desde luego por ahora... Mmm, ...no lo vemos como competidor... ...pero fueron los primeros en dar el paso... ...Microsoft recogió el guante... ...dijo con lo que nosotros tenemos... ...de... Eh, ...de tecnología si se lo aplicamos a esto que han hecho esta gente metemos el Xbox en todos lados dicho y hecho dicho y hecho de hecho la propia marca como lo dijimos en otros en otros programas eh, de Samsung quiere meter ya eh, cuando tú compres el, el, el, el televisor venga con un mando incluido, o sea, vendrá con su mando incluido, y esto es importante, sobre todo, importante es, más aún, si, como han dicho, va jodidamente bien, y, pero, disculpen por la palabra, pero va jodidamente bien. Porque no es lo mismo la experiencia cuando juegas en la nube y, y el modem está lejos que lo que han hecho también con la inteligencia artificial del procesador, del procesador, perdón, de esos televisores y lo que han hecho para que puedan conseguir hacer esto sin ningún tipo de falla y que parezca no, que vaya como si estuvieras en una Xbox Series X. Os, os estáis dando cuenta de hasta qué punto ha llegado la nube en Xbox que si te compras una un, un Samsung ya te has comprado con él con el gran televisor Samsung te has comprado una consola mejor que eso porque también está GeForce y, y la otra era eh, y Google Stadia dice también no lo negaré, más de una vez miré hacia eh, detrás de la televisión y debajo de ella para ver si de verdad había una Xbox Series X o una Series F conectada a cada televisión y tenéis que más confianza con ese 3. no sé qué pero bueno vamos a dejarlo ahí una sensación abrumadora de estar ante lo que nos llevan hablando años pues mira pues ya ya está ahí está ya una, la Samsung que es una empresa surcoreana que ahora va a entrar de lleno en el mundo de los videojuegos de la mano de Xbox, diciéndole venga, ahora vamos a meter los, los televisores en las casas en todas porque no solamente va a ser Samsung luego vendrán otras marcas ya LG ya dice que va a meterse antes del 2024 tienen pensado ya estar dentro de este mercado que está formado y que nadie quiere eh, darle mucha cuenta, pero bueno, al fin y al cabo es lo que es. Y bueno, pues poco más. Dice, el proceso de Stadia y GeForce Now es mucho más sencillo, nada engorroso, hay una gran diferencia a cómo es el proceso hasta ahora en PC. Desde Samsung Gaming Hub, que es el, el cómo se llama el servicio, solo hay que ponerse a jugar a aquello que quieres con una interfaz no solo tendremos al principio un listado de nuestros últimos juegos, jugados eh, o aquellos que nos recomienden sino también de los favoritos de la comunidad por cierto cada servicio tendrá su propio espacio con las últimas incorporaciones o con juegos que quieran promocionar. Por supuesto cada servicio tendrá su propio menú, evidentemente, en el caso de Xbox Game Pass eh, nos encontramos con una interfaz conocida y tan conocida, eh, prácticamente no, no cambia mucho de, de lo que vemos en una consola, no, no cambia casi nada, por supuesto eh, eh, y demás plataformas de la compañía, incluidas las eh, aplicaciones de móviles, en definitiva, nos fuimos del Meltdown Madrid con un gran sabor de boca con la, convicción, con la convicción de que el futuro del gaming en la nube pasa por plataformas así, Xbox, GeForce Now, Google Stadia, una idea en la que Microsoft lleva trabajando mucho tiempo y con esto terminamos ya el, el programa de hoy y ahora ha encontrado al mejor socio para ello Samsung nuevamente repito LG ya está detrás LG ya está detrás y por supuesto muchos otros que vendrán eso, por supuesto eso, denlo por hecho de que más de una marca por no decir todas tendrán la posibilidad de tener eh, si no bien el Xbox Game Pass pues alguno de otros servicios y será la tónica eh, ya será decisión como digo de Microsoft si quiere que su Game Pass esté en Samsung el eje pero a lo mejor en, en otra marca pues no pero bueno viendo cómo, cómo va el, el devenir de las cosas yo creo que eh, como como más de uno eh, teme y con justa razón porque ya os aviso que va a haber un un cataclismo de anos de anos ardientes, eh, de proporciones bíblicas que, eh, o sea, va a, da, a eclipsar eh, todo, va a haber como 22 días de oscuridad en, en sobre sus cabezas, así, con, lloviendo, y ellos llorando, eh, ya me los imagino ya me los imagino y no debería de ser así porque los de Samsung ya no como dije en el otro programa, dije aquí pone Dual Sense puede que Sony no haya dicho nada la verdad es que Sony es parco en palabras, no es, es, es un es como hablarle a una pared. No, no te responde a nada. No te responde a nada. O sea, es siempre lo que ellos quieran transmitir, cuando lo quieran transmitir, y de la forma que lo transmiten. Yo no sé quién quién diablos lleva el tema de comunicación, pero si es, pero sí es frustrante para mí, y luego lo ves, a, y luego ves a... Bueno, a supuestos periodistas que, que, oye, una actualización, que ya estamos a día 7, lo escribisteis ayer eh, y esto que, que no vuelva a ocurrir. No me gusta verlo en ningún portal. ¿Estamos escribiendo o no estamos escribiendo? ¿De qué sirve el corrector de palabras en el Word? Vamos a hacer las cosas. Vamos a hacer, a hacer las cosas mejor. que sí que es una falta de ortografía que no pasa nada no, no sí pasa sí pasa sí pasa porque es una cagada es ¿eh? lo mismo que cuando en un discurso eh, Biden o cualquiera de los presidentes del mundo sueltan una de esas cagadas son cagadas vale y además cuando es escritas pues peor porque Tienes más tiempo para corregirlas y que no se y, y que no pasen. Pero bueno, ahí es ratas. En fin. Eh, pues como vemos, las sensaciones que han tenido con el Samsung Gaming Hub. Aquí por ejemplo. Más allá de las sensaciones de juego, dice yo pude probar Forza 5 pero vía gente con Halo, Infinite, Micro, eh, Microsoft Flight Simulator o Mortal Kombat. La plataforma de Samsung es el entorno ideal, Dice no, no solo con la inclusión de Xbox Game Pass, ni porque el proceso de estadio en GeForce Now es mucho más sencillo, eh, nada engorroso como, eh, como cuando te metes eh, bueno no sé cómo es estadia, pero si GeForce Now es un poquito eh, engorroso a mí no me... en eh, fin, sí, pero bueno, vamos que no hay problema después Samsung Gaming eh, Hub eh, solo hay que ponerse a jugar aquello que quieres con una interfaz sencilla, limpia y cuidada que facilita todo y aporta información en pequeñas y justas dosis de hecho no solo tendremos al principio un listado con nuestros últimos juegos jugados o aquellos que nos recomienden sino también los favoritos de la comunidad por cierto cada servicio tendrá su propio espacio con las últimas incorporaciones o con juegos que quieran promocionar bueno pues esto es todo por hoy amigos espero que os, lo ya, os haya interesado todo este tema eh, no solamente de, de, la, de los televisores y del Samsung Gaming Hub y el Cloud Gaming que, que está arrasando y que va a arrasar todavía ya más porque recordemos que hay modelos del 2022 a los que se les va a incorporar el esto. o sea, que puede que muchos tengáis por eh, televisores que se les vaya a meter así que atentos a vuestros televisores agarraos de las de los asientos ¿eh? poneros algo por atrás a ver si no vaya a hacer que que os venga un, un zumbido para atrás y os echéis de porque os encontraréis algún día lo mismo con esto aquí pone xbox esto que es desde cuando hemos puesto una xbox y regresa a xbox y te aparezca como pues te aparece cualquier servicio de suscripción tan sencillo y bueno evidentemente por los que tenemos ya el servicio de suscripción simplemente meteremos los datos y a jugar Pues bueno, amigos, espero, un beso a todos y eh, tengan cuidado de, de las ratas caldas y de los natalios. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Qué calor, por Dios!